Roger Fisher y William Nuri son dos expertos que han hecho un trabajo bastante bueno planteando una negociación intermedia entre la parte ser muy duro en la negociación y ser muy blando. Ellos escogen más bien negociar por principios, que eso implica estar centrado más en, digamos, en los intereses que tienen las partes que en las simples posturas que en un momento dado puedan tener unos y otros.